Pues llegamos a nuestra sección Los consejos del Doctor Amor Con Juan Bustamante Como cada martes aquí en Radio Futuro En el 107.2 de la frecuencia modulada Y también a través de rtvfuturo.com Nos pueden sintonizar Así que ya... Sin más demora, le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan. Juan, muy buenos días. A los buenos días. Pues bienvenido una semana más. Pues muchas gracias, bien hallado. Bueno, pues hoy, nunca mirar atrás. Juan, ¿nunca? Bueno, si estás aparcando el coche, sí. sí. <risa> vale. Pero lo demás, no. Vale. Bueno, pues ahora nos vas a explicar tú por qué. Por qué no debemos nunca mirar atrás. Pero será en situaciones negativas, ¿no? En las positivas sí, ¿no? A ver, eh, normalmente... Sí. Yo creo que ni en las positivas, bueno, puede haber excepciones. Pero en las situaciones de la vida, en la mayoría mejor no miran atrás. ¿Por qué? Pues porque siempre se suele recordar cosas, y lo que se recuerda siempre nos suele doler. ¿Por qué? Porque son cosas que ya pasaron, que ya no tenemos... ...y que ya no vamos a volver a vivir... ...entonces recordar eso que hace pues que nos duela... Uh -huh. ...entonces es mejor no mirar atrás y mirar hacia adelante. Bueno pues en esas situaciones por supuesto... ...que no hay que mirar atrás... ...si vamos a sentir dolor por supuesto que no Juan. Es que lo digo porque... ...la mayoría de las personas y la mayoría de la gente... ...siempre tienden a mirar atrás... ...y siempre es para recordar... ...pues qué bien él sube con esta persona... qué bien me lo pasé en aquella época... Qué bien hice aquello, y claro, es una época que sí, que estuvimos felices, que estuvimos bien con lo que sea, con una persona, o con un trabajo, o con una no sé con una situación familiar, pero es que ya no la tenemos. Entonces sí, vale, recordar muchas veces está bien, pero no es lo mejor por eso, porque es como que nos da sentimiento de pena, de tristeza, de añoranza, y como es algo que ya desgraciadamente no vamos a volver a tener más, pues, yo siempre recomiendo eso, que no se recuerde porque lo único que te haces eso es entristecerte uh -huh. y hacerte, pues eso, sentir pues que quieres volver a vivirlo y sabes que no puedes volver a vivirlo. Entonces siempre es mejor ir para adelante porque, como siempre digo, el presente y el futuro sí se puede cambiar, pero el pasado no. Por eso el pasado no es bueno tocarlo. Exactamente, Juan. Bueno, hay una frase por ahí que decimos mucho. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y quizá por eso miramos atrás. Aunque eso no siempre es así, ¿no? Hay cosas del pasado que sí es cierto que eran mejores. Por ejemplo, una eh, mi especialidad de lo de pareja. Es verdad que antes las parejas duraban mucho más que hoy. Hoy se ha convertido todo en todo lo contrario. Desgraciadamente hoy no hubiera nadie nada. Lo hemos comentado algunas veces. Eso, por ejemplo, sí era mejor antes. Uh -huh. eh, los trabajos, pues también antes había más trabajo que hoy. Entonces, pues, sí es verdad que que inconscientemente miramos atrás diciendo antes era eso mejor que hoy pero también es verdad que es al contrario hay cosas que hoy son mejores que eran antes uh -huh. por ejemplo la televisión hoy la calidad de la televisión es mucho mejor que la de hace 20 años y uh -huh. en muchas otras cosas entonces bueno siempre tendemos a comparar está mal pero siempre lo hacemos inconscientemente y yo lo que aconsejo es eso que no se mire para atrás porque como he dicho Vamos a comparar, pero es que ni lo de antes es lo de hoy, ni lo de hoy es lo de antes. Y ni podemos cambiar lo que vivimos, y ni podemos hacer nada. Entonces, vamos a intentar mirar para adelante. Es que además la vida como que te va empujando hacia adelante, siempre. Aunque tú quieras ir hacia detrás, siempre va hacia adelante. Entonces, eh, lo mejor es pues seguir hacia adelante. Si es que la única dirección que tenemos ya es hacia adelante. Eso sin duda, Juan. Mirar atrás eh, muchas veces es inútil. Quizá que no, sobre todo cuando sí. estás conociendo a alguien o cuando estás con alguien, eh, la gente tiene esa fea costumbre de que siempre comparan con la anterior. y Dicen, eh, ay, yo estoy aquí, a mí me han hecho cuando he conocido a alguna y me ha molestado el decir, ay, pues yo me acuerdo cuando venía aquí con mi ex y nos tomábamos algo. Y digo, a ver, esto me está demostrando primero que nos lo ha superado. Segundo me parece una falta de respeto comparar eh, GruEx con lo de ahora, porque puede eh, ser, pues, yo soy yo. Sí. Digo, ¿y por qué siempre se empeña la gente en eso? En comparar lo de la persona anterior con la nueva. La persona anterior era una, la situación era otra, y lo de ahora es otra cosa. Entonces, por eso vamos a separar una cosa de otra. Lo de antes era lo de antes, lo de ahora es lo de ahora. Y a no ser que tengas, la, como en la película, el coche este que, que viajaba en el tiempo de regreso al futuro, pues como no lo tienes, yo siempre pregunto a la gente: ¿tú tienes una máquina del tiempo? No, ¿verdad? Pues entonces, déjale ir al pasado. Y si miramos al pasado quizás sea un poco para aprender de lo vivido, ¿no? Y no cometer los mismos errores, ¿no, Juan? Claro, hay algunas excepciones. Por ejemplo, me dirá alguien, bueno, pero yo es normal que, por ejemplo, me acuerde de mi abuela que se murió, la pobre. A ver, sí, por supuesto no hay que olvidarla, pero tampoco hay que quedarse atascado en eso porque ya la pobre mujer, o, o el padre, o quien sea, no va a volver, ¿no? Aprender de los errores, por supuesto, sí. Ahí sí que hay que hacer una pequeña mirada al de pasado, decir, uy, yo estuve con esta persona y hice esto, me equivoqué y no volví a hacerlo. Uh -huh. Pero lo que he dicho antes, lo que pasa es que la mayoría de la gente tiende a mirar al pasado, pero siempre para comparar, siempre queriendo volver a estar en el pasado y no podemos volver a estar en el pasado, como he dicho, a no ser que tengamos esa máquina de tiempo que no la tenemos. Y como no la tenemos y la vamos a tener, pues solo nos queda una dirección que es hacia adelante. Juan, miramos al pasado quizás porque no hemos valorado en su momento lo que teníamos y luego lo echamos de menos Sí, sí eh, pasa por eso y pasa porque también eh, no sabemos, digamos, hay mucha gente que no sabe hoy estar feliz entonces como no sabe estar feliz en el presente, ni sabe qué hacer o cómo hacerlo y está un poco perdida, ¿qué hacen? Pues tirar de menoteca, como se suele decir es decir, ay no, pues yo me acuerdo de cuando estaba con esta persona que estaba muy bien eh, vale, pues a veces puede pasar puntualmente, porque todo el mundo alguna vez nos ha venido el recuerdo de con alguien que estuvimos, que estuvimos bien, pero eso es normal que pase puntualmente. Ahora, si estás continuamente recordando cuando trabajas con esa persona, dónde iba lo que hacías, y hay que le echo de menos, hay que bien estaba, hay que felices éramos, y estás recordando continuamente, evidentemente no lo has superado, y eso lo que te está haciendo es te estás atascando, te está impidiendo avanzar. Entonces, ya digo, recordar el no mirar atrás eh, no hay que hacerlo en casi nada, en cosas muy puntuales, pero que no nos afecten y si miramos a detrás que sea eso, que no nos impida ir hacia adelante. ¿Podría ser uno de los factores del fracaso en la pareja, el mirar atrás? Sí, totalmente. Ese es uno de los grandes factores, eso es lo que quería comentar, por eso el título de este hoy, sí. de que si estáis conociendo a alguien o estáis con alguien, ...pues que os dejéis de mirar atrás... ...como he dicho antes... ...a mí me ha molestado mucho cuando lo han hecho... ...conmigo... Eh, ...que os centráis en la persona con la que estáis... ...o que estáis conociendo... ...y que lo que hagáis es eso... ...es pensar... ...que estáis en el presente... ...y que tenéis el presente y el futuro por delante... ...el pasado... ...ya pasó... ...se acabó, se terminó... ...es una etapa que ya... ...no se puede cambiar como he dicho... ...y si lo único que puedes cambiar es el presente y el futuro... ...pues hazlo... Cámbialo y céntrate en esta persona que estás, con la que estás o estás conociendo, y céntrate en el ahora y en el mañana. Porque ya digo que el ayer ya no existe. Uh -huh. Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito, Juan. Vamos a poner la cabeza en orden, que a veces la desordenamos. Me ha llamado la atención. Es que todo, el mundo, sí. todo el mundo tiene esa intención de mirar atrás. Y, y ya digo, no sé por qué, esa fea costumbre de siempre para atrás, para atrás, para atrás. Digo, vamos hacia adelante, que para atrás no se puede ir. Uh -huh. Juan, decías antes que hoy las parejas duran menos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Pues hoy hoy duran muchísimo menos, pues porque primero la mentalidad ha cambiado, todo el mundo ya se ha vuelto como muy egoísta y mira mucho más por él o por ella, o sea es como un primero yo y después yo, uh -huh. eh, entonces ese egoísmo lo que hace es que la gente mira mucho más por sí misma y no, no convierte a la pareja en un nosotros, sino en un yo. ...y cuando estás con alguien o conociendo a alguien... ...tienes que pensar en las dos personas... ...hay cosas que te van a gustar... ...cosas que no te van a gustar... ...y lo mismo le va a pasar a esa persona contigo... ...pero es que eso forma parte de la pareja... ...la pareja... Eh, ...tenemos la desgraciadamente mala idea... ...y mala imagen que nos venden mucho las películas de Hollywood y todo... ...de que siempre va a ir todo perfecto... ...siempre va a ser todo maravilloso... ...siempre la relación es un cuento de hadas... ...y nunca va a pasar nada... ...y eso es mentira... en las parejas... Yo o conociendo a alguien siempre van a pasar cosas. Va a haber días mejores, días peores, día que va bien, día que va mal, día que uno de los dos está feliz, día que los dos están tristes, día que los dos están felices. Va cambiando. Entonces, eh, hoy no dura las parejas también porque tienen idealizado como que la pareja tiene que ser perfecta, maravillosa, no puede tener fallo no podemos enfadarnos nunca. Tampoco evidentemente hay que está continuamente enfadándose. Pero es que eso no existe. ...no duran por ese egoísmo... ...no duran por esa idealización... ...no duran porque la gente lo quiere todo ya... Hoy ...lo hemos contado otras veces... ...que lo quiere todo ya rápido... ...ya nos conocemos va bien... ...venga ya nos vamos a vivir juntos... ...ya nos presentamos a todo el mundo... ...lo quieren todo muy rápido... ...y la pareja hoy... ...pues no es la pareja de antes... ...la gente antes aguantaba mucho más también... ...hoy no aguantan nada... ...hoy es primera discusión se acabó... ...nos vamos cada uno por un lado... Y, y eso no es así. Entonces, desgraciadamente, como ha cambiado tanto la mentalidad, la forma de vivir de la gente y la velocidad con la que quieren vivir, pues hoy es lo que pasa. Por eso las parejas hoy son muy diferentes y no duran nada. Pues sí. Hoy la verdad es que, como tú bien dices, pues a la mínima saltamos y a la mínima, bueno, pues... ...se va la relación al carete porque no, no se suelen dar oportunidades, ¿verdad Juan? Es que es lo que te comento, que el problema que nos ha vendido toda la industria del cine... ...de los libros, de la sociedad y de todo es que todo siempre tiene que ser maravilloso... ...y eso no existe, no existe nada ni nadie perfecto en esta vida... Uh -huh. ...pero como intentan vendernos que tiene que ser todo... ...ahí lo vemos en los anuncios en televisión... ...todos cuerpos esculturales todo muy bonito... ...todo sonriendo, cuando nos venden todo, todo, perfumes y todas estas cosas... Sí, sí, sí. Eso no es así, eso es todo mentira, eso es artificial. Siempre he dicho, ¿por qué no sale anunciando un perfume, por ejemplo, una mujer gordita? porque tiene que ser una muy guapa con un cuerpazo? No tiene derecho esa mujer a hacerlo. Entonces, por eso, estamos vivimos en una mentira, en una sociedad de mentiras... ...donde se muestra una imagen que no es la realidad. La realidad es, como he dicho, estar conociendo a alguien o con alguien y que un día pues por lo que sea pues haya un pequeño desacuerdo haya un enfado eso es la realidad la realidad no es las películas se conocen eh, se dan besitos y se terminan casando y viven felices no desgraciadamente no ojalá pero eso no existe Juan quizás sea esto también porque en los últimos tiempos quizás se mire más eh, el físico que realmente el interior de la persona bueno, eso también lo hablamos y eso no, es pues, la vergüenza más grande, sí, sí, y sí. así es. Yo ya conté que a mí me han pasado casos, desgraciadamente, de que mucho estar interesado en mí, de mucho decir que, que eres maravilloso, que guapo, pues, tengo muchas ganas de verte, y el día que me vio, desapareció. Eh, sí, eso eso es lo, lo que realmente me indigna más, y es así, que esto se ha convertido en una sociedad en que va ah, el físico además mi Facebook lo, lo expuso hace poco eh, que, que, es un, que es realmente lamentable que todo el mundo le dé el 60% de importancia al físico y el 20% al interior y siempre he dicho ¿por qué tenemos que tener una pareja al lado que sea perfecta? O sea, ¿por qué tenemos que estar con un hombre cultural o con una mujer con un cuerpazo? Uh -huh. es que eso, el físico con el tiempo se va es que la gente no entiende o no quiere entender que con 60 o 70 años todos vamos a estar igual de feos y arrugados ...pues Todo el mundo es físico, físico, físico, se quedan con eso. Los demás les da igual. Bueno, físico y que tenga trabajo, que tenga dinero y estas cosas, tanto en hombre como en mujer. Exactamente, y esa es la, lo que la te, gran equivocación. Lo que tú has dicho antes, Juan, que se idealiza según nos venden la industria cinematográfica y nos vende la industria publicitaria. Claro, date cuenta Bien. lo que he comentado en los anuncios ahora, cuando que se va acercando a Navidad. Sí. Si te fijas en los anuncios de Navidad, si nos fijamos todo el mundo, eh, en todos los anuncios es todo como que perfecto, todo maravilloso, un escenario de ensueño, la mujer súper guapa, un super tipo, el hombre también muy guapo, escultural, con mucho músculo. Eso es mentira. O sea, eso no es verdad, eso no es la realidad, eso no somos la gente normal de la calle. Eso son actores o son gente preparada o gente, eh, digamos, profesionales uh -huh. y esa no es la realidad. La realidad es que cada uno somos de una manera. Hay gente más gordita, gente más delgadita, gente más alta, gente más baja, gente más guapa, gente menos guapa. Pero cada uno somos de una manera y hay que aceptarse como tal. Eso de esto de todo el mundo buscar la persona perfecta, tanto por dentro como por fuera, yo siempre lo he dicho. Eso es como correr detrás de una sombra. Nunca sí. la vas a alcanzar. Exacto. Pues mucha gente, muchísima desgraciadamente, tiene esa idea fija de yo quiero que sea... ...una persona perfecta, quiero que tenga su trabajo... ...su dinero, que sea guapo, musculoso... ...o que sea una mujer con un tipazo, que sea muy guapa... ...pues a lo mejor no, seguramente acabarás el día de mañana... ...con una persona mucho más normal, pero mucho más feliz... ...yo siempre he dicho que yo prefiero a alguien normal... ...y ser feliz, que a una supermodelo... ...y ser un infeliz. Uh -huh. Exacto Juan, bueno... ...pues hoy analizábamos esto, nunca mirar atrás... ...hemos desviado un poquito el tema... Pero bueno, todo va entrelazado, digamos. Sí, también tiene que ver, ¿eh? Porque el mirar atrás también muchas veces... Es porque, ay, ah, es que yo con la persona que estaba antes era más guapa o estaba más bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues a lo, mejor, a lo mejor con la persona que está ahora no es tan guapa... ...o no tiene tan buen físico, pero te quiere mucho más que con quien estaba Bueno, Juan, pues resumimos un poquito esto que nos acabas de contar. Nunca mirar pues, atrás. Pues mi consejo es que dejemos de mirar atrás solo en casos puntuales y en cosas, digamos, que sean, como ya he dicho, por ejemplo, recordar a un familiar, ahí hombre pues sí, ya sabemos que no podemos hacer nada. Bueno, nunca está de mal no olvidarnos de nuestros seres queridos, ¿no? Pero que dejemos de mirar atrás en el tema de hay que feliz era, hay que bien estar con esta persona, hay que maravilla, y que nos centremos en el presente y en el futuro. Como he dicho, la vida es para adelante. Tenemos que ponernos metas, tenemos que ponernos proyectos, tenemos que ponernos retos. Y los retos, los proyectos y las metas son siempre hacia adelante, porque hacia detrás no se pueden hacer, porque ya se terminó. Entonces, vamos a mirar para adelante, vamos uh -huh. a dejarnos de comparar, vamos a dejarnos de vivir en el pasado, porque el pasado es acabado y no se puede cambiar, y vamos a luchar por una vida mejor, por estar bien, por tener lo que queremos y por hacer las cosas que queremos, y eso siempre está en el presente y sobre todo en el futuro. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos con eso, Juan, nunca mirar atrás el tema de hoy, interesante como siempre, bien planteado como siempre, por tu parte, los consejos sabios de nuestro querido doctor Amor. Juan, pues muchísimas gracias, Y la semana que viene bueno, más... nada gracia, gracias a todos vosotros y que sigáis disfrutando del verano. Pues vamos a seguir disfrutando de este verano, Juan, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues Juan Bustamante... Nuestro doctor amor particular hoy, nunca mirar atrás.